Encontramos en la ciudad de Loprumas, jinotega específicamente en la comarca Santa Inés, cooperativa Santos Palacios, la que se encuentra a 151 kilómetros de la ciudad de Managua. ubicada en la comarca de santa la comunidad Santa Inés eh, somos una cooperativa legalmente constituida por el Ministerio de Economía Familiar la integramos 25 socios y nos dedicamos a, al cultivo de perecederos zanahoria, papas, repollo apio, repollo café, remolacha y también estamos en lo que es el cambio climático pues es un, es un tema fundamental, un tema un punto importante, reforestar Nicaragua, sembrar árboles. Si ven ahí, pues al menos tenemos unos arbolitos de ciprés que al menos con eso vamos a comenzar a, a sembrar, a tratar de, de mitigar la deforestación y reforestar el área, con la área donde han sido más afectadas, para volverle a la naturaleza a lo que le hemos quitado, que hemos... Eh, la naturaleza, y por eso el, el, el tiempo de tanta sequía, el tiempo de, de, de malos inviernos, de inviernos irregulares, y echar adelante pues, ahora con las lluvias, poner nuestras primeras plantas, comenzar a sembrar nuestros perecederos y llevar a cabo el proyecto de reforestación con nuevos viveros y con diversos tipos de árboles que se adaptan a la zona. Mano a mano, puño a puño, nosotros hemos levantado como mujeres esta cooperativa ayudándola a nuestros hombres a que levanten la tierra y nos ha tocado forjarla de la, la tierra que se nos había desposeído de, nuestro, de nuestros antecesores y que con esta, con esta revolución, con el compañero Daniel, nos ha puesto de nuevo en nuestras tierras, nosotros aquí, Luchamos día a día, pero solicitamos que se nos ayude a seguir trabajando porque nosotros tenemos familia, porque nosotros tenemos hijos y nosotros necesitamos el apoyo como nos ha seguido dando la compañera Rosario y el compañero Daniel para que nosotros podamos surgir como cooperativismo. Paisajes como este se pueden apreciar a la orilla de la carretera Santa Inés. Más de 25 pequeños productores y productoras, entre socios y socias, participaron a la actividad al Saludo del Día Internacional de los Trabajadores, organizado por los compañeros y compañeras de la cooperativa Santos Palacios. Felicitar a todos los trabajadores, las trabajadoras, ¿verdad? Como nos sé decir nosotros, nosotros nos gusta cultivar las tierras, somos agricultoras y por eso queremos algo positivo de las tierras para sentirnos seguras de lo que tenemos porque así nosotros podemos trabajar con más fuerza, con más seguridad. Soy productora de este perejil, como algo como verdura utilizan ensalada. Yo lo, yo lo siembro, compro la semilla, lo echo en almacén, lo siembro, o sea, pues abriste primero la tierra, siembro el, la semilla, después de tres meses, él ya está apto para cortar. Y de esto, de esto es lo que hacemos que nosotros como productores. El objetivo de este encuentro es la legalización de la restitución de los derechos de la tierra y su proceso legal. Sus actividades es el incremento de la productividad de las hortalizas y el apoyo por el gobierno para los nuevos proyectos de la agricultura. Yo trabajo con zanahoria, esto siembro que ustedes miran, lo hemos cultivado con esfuerzo propio y le pedimos al gobierno pues, que nos legalice pues, para poder trabajar con más esfuerzo porque estamos trabajando con esto pues y los árboles, estamos cultivándole árboles pues y cuidando la fuente de agua que tenemos, tenemos ya bastantes árboles sembrados y las fuentes de agua. Pues. Vamos adelante con el proyecto de Frente Sandinista y que viva Daniel y que viva la compañera Rosario.